El día de hoy nos acompaña una personalidad, el doctor Miguel Ángel Sámano nos Un, una breve, brevísima semblanza de, del trabajo académico que el doctor ha realizado, pues es la siguiente, el doctor tiene una formación eh, de licenciatura en la Universidad de Autónoma de Chapingo, él es ingeniero agrónomo especialista en sociología rural, tiene una maestría por la Universidad de Jumbo, en etnografía y el doctorado por la Universidad de Humboldt en Historia y Economía, la especialidad en ciencias sociales. El doctor imparte diversos cursos, entre ellos Historia de la Tecnología Agrícola, Cuestión Agraria indígena, Cuestión Agraria y Desarrollo Rural, Movimiento y Organizaciones Sociales, sus líneas de investigación, Cuestión Étnica, Desarrollo Rural Problema del desarrollo rural de los pueblos indígenas, movimientos y organizaciones sociales. Actividades de vinculación, entre las que ha realizado, se encuentran la vinculación con organizaciones indígenas y campesinas, vinculación con dependencias oficiales como la CDI y Cedesol, vinculación con grupos de investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la UNAM. El doctor tiene una amplia también este, producción eh, de libros, de eh, artículos de revistas, de investigación, que me pide pues que no, que no comparta, pero lo pueden buscar en internet <ríe> con mucho gusto. Eh, todo con el objetivo de aprovechar lo más que se puede el tiempo, la presencia del doctor y los conocimientos que tiene a bien este, compartirnos y eh, las reflexiones para poner en la mesa y poder hacer un, un diálogo. Bueno, pues buenos días. Gracias. Gracias, Claudia, por la invitación y gracias, bueno, por estar aquí en este seminario. Yo creo que es importante lo que ustedes están haciendo para actualizarse o, digamos, de alguna manera reflexionar sobre lo que está pasando en el país actualmente. ¿no? Bueno, a mí, este, cuando Carlos Orroyo me invitó, me, me pidió que hablara de una cuestión específica, estando yo en la Universidad de Chapingo sobre el problema que tiene que ver obviamente con la mejoración ambiental, pero con una cuestión muy específica, la cuestión de los transgénicos, y de alguna manera hoy que se está debatiendo mucho la ley general de biodiversidad. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que estas dos eh, cuestiones tienen mucho que ver, ¿no?, y prácticamente es sobre lo que vamos a hablar, y bueno, de alguna manera vamos a, ver, a tratarlo de enfocar desde el punto de vista eh, jurídico y sus implicaciones. ¿no? Entonces bueno, eh, para empezar, como dicen, vamos por partes, ¿no? vamos a empezar a hablar primero qué, de los transgénicos y qué implicación tiene esto. No sé si han podido asomarse a ver la película que se llama El maíz en tiempos de guerra. Si no la han visto, veanla, se la recomiendo. Es una película hecha por Alberto Cortés, es un documental sobre la importancia que tiene el maíz para los pueblos indígenas. Y bueno, el maíz pues es importante para nosotros como mexicanos, porque somos los que comemos nosotros prácticamente diario el maíz en alguna de sus fondas, ¿no? o sea, nosotros si no fuera por el maíz, pues no seríamos prácticamente una cultura. Y a partir del maíz, pues se van a derivar muchas cosas, o sea, a tal grado que hoy por hoy es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial, de hecho es el grano que más se siembra y se consume en el mundo no solamente porque es, eh, implica el consumo humano, sino también de la alimentación de varios animales, sobre todo de engorda en nuestro país. Los, los cochinitos se alimentan de maíz amarillo, ¿no? los cerdos. Entonces, bueno, creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque actualmente México está importando 14 millones de toneladas de maíz de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, se lo debe a varias circunstancias, pero sobre todo a la falta de la autosuficiencia alimentaria que se perdió prácticamente desde los años 70. Podríamos decir que nosotros entramos en crisis agrícola a partir del año del 75 y de ahí para acá se ha ido agudizando la crisis, sobre todo en el campo, por la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y con Canadá a permitir la libre importación de alimentos de, de Estados Unidos sobre todo. Entonces, bueno, nosotros importamos eh, fundamentalmente maíz de Estados Unidos y es maíz, maíz amarillo para alimentar al ganado, pero mucho de este maíz lo meten dentro de los costales de maseca y de minza, que son las harinas que sirven para hacer las, torti, las tortillas en las tortillerías, y que de alguna manera nosotros estamos consumiendo maíz transgénico sin saberlo directamente. ¿no? Y bueno, ¿qué consecuencias puede traer esto? Hubo una discusión la semana pasada en la Facultad de Ciencias donde discutieron varios científicos sobre la conveniencia de los transgénicos o no y de alguna manera creo que eh, pues es una cuestión preocupante Tal vez me ayudes la presentación. Pero yo creo que es importante partir de esto porque aquí se está dando la discusión si los transgénicos son buenos para resolver el problema de la alimentación o no. Y algunos científicos dicen que permitir la, la entrada de los transgénicos y la liberación de los transgénicos, pues es prácticamente un atentado prácticamente contra la cuestión del recurso genético más importante que tenemos en nuestro país, que es el maíz y todas las variedades, las razas y variedades de maíz que tenemos. ¿No? Vamos a tratar de localizar una exposición que me prestó uno de los ponentes. Se llama ADN, es el PowerPoint, Es ADN. ¿Sí está Bueno, este investigador es Alejandro Espinosa, él es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agropecuarias de México, el INIFA, y de alguna manera aquí lo que nos va a presentar es que el problema de la producción de semillas y la soberanía de los alimentos tiene que ver, pero sobre todo que podemos producir alimentos libres de transgénicos. Entonces, bueno, esta fue la presentación que él hizo, nos hizo el favor de mandárnoslos a todos ayer, y yo le pedí permiso para poderla utilizar hoy, y me dijo que sí, que, que es para eso, para darla a conocer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar la siguiente, eh, dice, bueno, en, durante un tiempo México tuvo un crecimiento importante, de, la, de los años 50 a los 70, yo corregiría desde los años 40, prácticamente lo que se conoce como el periodo del crecimiento económico eh, importante, el milagro mexicano, donde la, el PIB creció al 7% y de alguna manera la agricultura jugó un papel importante suministrando alimentos y materias primas para el crecimiento industrial. Pero sobre todo hubo una participación muy importante de parte de las instituciones nacionales, en este caso eh, el, el INIA, que antes era el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, las universidades, que antes era la Escuela Nacional de Agricultura, el Colegio de Postgraduados, la Universidad Narro y otras, que generaron muchas eh, cantidades de híbridos y de variedades de maíz. Ahorita les explico cuál es un tanto la diferencia como... Mediagrónomo que soy, yo, yo soy ingeniero agrónomo especialista en sociología rural. Yo sé algunas cuestiones agronómicas, pero no soy especialista en la cuestión agronómica. Pero una, una diferenciación entre lo que es un híbrido y una variedad es muy sencillo. Un híbrido, se mezclan dos maíces totalmente diferentes para encontrar las características genéticas que lo van a hacer un maíz mejor. En cambio, una variedad es una misma línea del maíz, que se van a recoger algunas características importantes de este maíz para mejorarlo. Entonces, hay variedades mejoradas y los híbridos, que son prácticamente la mezcla de dos variedades diferentes. Y si nos metemos a la cuestión de los transgénicos, el transgénico es que se le incrusta un gen ajeno propiamente a lo que es el maíz, como puede ser una bacteria contra hongos o contra alguna enfermedad, que puede, puede, puede venir de algún animal o de otra planta. En el caso del, del, del tomate, se está metiendo eh, un, un transgen del pescado para resistir a ciertas enfermedades que atacan al cultivo del maíz y del trigo. La siguiente, por favor. Sí. Bueno, eh, no me voy a meter aquí porque. Aquí habla de la crisis en la que entró México en la producción de alimentos, y bueno, prácticamente se debió a falta de una política clara del gobierno mexicano por asegurar la seguridad alimentaria. Resulta que nosotros perdimos la seguridad alimentaria, pero la recuperamos en 1980 bajo un programa que se llama el sistema alimentario mexicano, que solamente duró dos años. Y eso gracias a que hubo excedentes de petróleo. Pero esa es otra historia que ahorita no, no se la voy a contar, pero para tomarlo en cuenta. O sea que si es posible recuperar la soberanía alimentaria, si hay voluntad del gobierno mexicano y las políticas públicas se orientan hacia eso. Bueno, aquí sí es importante este, esta lámina que nos muestra Alejandro Espinosa, que dice que actualmente las empresas privadas que producen semillas ya controlan el 88% del mercado nacional de semillas y el 12% son variedades ...que produce el INIFAP. El INIFAP ha sido una institución muy golpeada, prácticamente desde los años de 1990 se empezó a abandonar al INIFAP ...para que hiciera investigación básica para la producción de maíces y de frijol y de algunos otros cultivos básicos... ...y lo que permitió la nueva ley de, eh, de semillas, o sea, aquí es donde ya entra la historia un poco. Eh, 1991, 1961 perdón, se crea la primera ley de semillas en México. La primera ley de semillas en México obligaba al Estado mexicano que todas las semillas que produjera el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas iban a ser reproducidas por una compañía que se llamaba Pronacet, la productora nacional de semillas, para distribuir la semilla a un precio, o sea, prácticamente regalado la semilla a los productores de, de maíz para que reprodujeran eh, año con año sus cosechas con altos rendimientos. Pero en 1991 se modificó la ley y México va a adoptar la UPOP prácticamente 76 o 77, me parece, en donde prácticamente esta UPOP, que es la unión de, de aquí tengo las siglas para no equivocarme, es la UPOP 78 y lo que se refiere esta cuestión es prácticamente que los obtentores de variedades iban a garantizar ...de cierta manera patentar algunas variedades que ellas obtuvieran... ...mediante el mejoramiento genético. Sin embargo, eh, esta nueva ley se, se volvió a modificar en el 91... ...y bueno, se trató de reformar en México en el año de 2006... ...para tratar de adoptar la nueva UPOC, que es la UPOC eh, 91 donde prácticamente esta nueva UPOP, que es para los obtentores de variedades, eh, le garantiza de cierta manera regalías para poder patentizar incluso semillas que ellos no hayan elaborado, sino simplemente que la hayan registrado con su nombre. O sea, es como decir, se crea una, una oficina de patentes para variedades vegetales y de cierta manera esto les va a permitir que eh, en la ley de semillas que se trataba de aprobar en México en el año 2006 se trataba de liberar la gestión de registro de la variedad. Pero bueno, de alguna manera esto llevó la, la nueva ley llegó a la extinción de PRONAS. La, la PRONAS se empezó a cerrar en el año 2000 con el presidente Cedillo y ya fue en el 2007, ya con la nueva eh, perspectiva de la nueva ley de su aprobación, que dejó de funcionar definitivamente que, Entonces, bueno, se le quedan las la manos libres a todas las semilleras que son Cágil, eh, Dupont y algunas otras que vamos a ver ahí aquí en la transparencia. Bueno, eh, de alguna manera dice aquí que el 75% de la superficie sembrada del, de, del, de la tierra que produce maíz son variedades criollas ¿qué quiere decir esto? que son las variedades que tienen los campesinos y que son variedades que ellos han mejorado a través de miles de años desde que se inventó el maíz ha sido un procedimiento de mejoramiento genético de siembra con siembra cada año porque los campesinos tienen la costumbre de escoger las, sem las, sem las mejores semillas o de las semillas que a ellos les gustan los maíces que quieren sembrar en su parcela y eso produce un mejoramiento genético o sea, vamos obteniendo más mayor, más grandes, más nutritivas, de mejores colores. Entonces, bueno, de alguna manera hay 2.3 millones de unidades de producción minifundista de campesinos que están utilizando esta semilla. ¿no? Bueno, aquí tenemos toda la variedad de las razas de maíz. Lo más importante que tiene México, en, de su riqueza, eh, digamos, cuando hablamos de recursos genéticos. De semillas, aquí tenemos las 58 razas de maíz que han sido identificadas y clasificadas en México. Perú tiene una, una mayor variedad de, de razas que nosotros y de alguna manera porque tienen mayor diversidad eh, ecológica, o sea, podemos encontrar maíces diferentes, pero muchas de las razas que se encuentran aquí en México. Y esto pues, ha sido todo un, un estudio que se ha hecho a partir de los años 30 en que se empezó a investigar el maíz y uno de los que más aportaron a la investigación del maíz fue el maestro Efraín Hernández Solokotzi, que de alguna manera se le conoció como eh, uno de los eh, maestros más importantes de la Escuela Nacional de Agricultura y después de la Universidad Autónoma Chapingo y de y del Colegio de Pueblos porque fue el que inició prácticamente con las bases de lo que sería hoy la agroecología. O sea, la agricultura ecológica que está basada en los conocimientos de, tradicionales de los campesinos y de los indígenas de nuestro país. O sea, esto tiene que ver también con la cuestión del eh, patrimonio biocultural. No sé si han oído este término que es acuñado por la red eh, temática que habla sobre la riqueza biocultural, donde está Víctor Toledo como el coordinador de esta red temática, donde prácticamente México es uno de los países más importantes en cuanto a biodiversidad, pero también en cuanto a diversidad cultural. ¿sí? Nosotros tenemos 68 grupos eh, lingüísticos ¿sí? y tenemos 396, 64, perdón, variedades dialectales que prácticamente son el conjunto de las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país y son alrededor de 15 millones de habitantes o sea, si nosotros lo, lo consideramos como el 10% de la población mal que bien, pues es una importancia eh, cultural la que tenemos que no está reconocida plenamente por el Estado mexicano porque no se habla mucho de los pueblos indígenas y de la riqueza que ellos tienen porque ellos son los que han conservado todas estas semillas y variedades y razas de maíz y bueno, hay un libro muy bonito de Edgar Bog que nos habla precisamente de esta riqueza biocultural de los pueblos indígenas, que se lo recomiendo, está publicado por la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Creo que incluso la pueden bajar de internet libremente, pero pues el libro en original viene con ilustraciones a color. Es una investigación que se hizo prácticamente mapeando la distribución de los pueblos indígenas con la distribución de las razas de maíz y vamos a encontrar una coincidencia que en donde hay mayor presencia de pueblos indígenas, hay mayor variedad también de, de maíces, por ejemplo Oaxaca, ¿no? donde tenemos una gran diversidad cultural, tenemos 16 señas y vamos a encontrar gran cantidad, más o menos aproximadamente, la misma cantidad de razas de maíz. La siguiente, ¿no? Y estas son las que actualmente controlan las semillas a nivel mundial, o sea, ya se dieron cuenta las grandes empresas transnacionales que controlar las semillas es controlar la vida. O sea, si nos tienen agarrados por, por, la, por la boca, prácticamente nos tienen pescados y de alguna manera Monsanto, que es el principal promotor o era el principal promotor de los transgénicos a nivel internacional, hoy ha sido comprado por la Bayer. ¿no? La Bayer, que es un consorcio alemán que se dedicaba a la producción de farmacéuticos, pero también de insecticidas y plaguicidas y de todos los tóxicos que se le aplican a, las, a la tierra, ¿no? Y también sirven para combatir a varios insectos. Singenta es otra de las empresas que se dedican a la producción de semillas, al igual que Dupont, y eh, ahí no parece Cargill, pero es otra tal vez subsidiaria de algunas de estas como Singenta. La siguiente, por favor. Bueno, entonces la, la importancia mundial de maíz que resalta aquí Alejandro es de que actualmente se están produciendo mil cuatro millones de toneladas a nivel mundial. México, nosotros consumimos eh, cerca de 35 millones de toneladas de maíz. Sin embargo, estamos produciendo solamente 28 millones. O sea, el resto lo tenemos que importar de los Estados Unidos. Y ahí aparece el dato de la importación, la importación de 12 millones de toneladas, que actualmente con los datos, eh, esos son datos tal vez del de, de 2015, pero los datos más actualizados nos hablan ya de 14 millones de toneladas. Siguiente? Bueno, entonces lo que proponen eh, los grandes oligopolios y de las grandes semilleras es que se utilicen los eh, transgénicos para resolver el problema del consumo del maíz el problema es en que nosotros no, eh, no se ha permitido todavía la siembra de transgénicos porque varias organizaciones de productores impusieron un amparo ante la liberación de la siembra de, de maíz transgénicos en México porque esto puede traer consecuencias negativas para el, eh, los maíces criollos. Entonces, bueno, de alguna manera hay otra cuestión que nos ha estado afectando, que es el programa Más Agro. El programa Más Agro fue un programa que se apoyó en el 2011 con apoyo de la Secretaría de Agricultura de México, con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos en parte, sobre todo para la asesoría técnica, pero sobre todo con el, el, el apoyo financiero de Bill Gates y de Slim. Sin embargo, este, este programa de masagro no se lo dieron al INIFAP, al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México, sino se lo dieron al CIMI, al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Tigo, que desde que se, se instaló aquí en México, ha dependido tanto del gobierno de los Estados Unidos como del gobierno mexicano. Sin embargo, la mayoría de los, de los, de los que están ahí, los directivos del CIMI, son norteamericanos. ¿Sí? y tienen 15 centros de investigación a nivel mundial, y son los que han hecho las mejores variedades de trigo y de maíz para supuestamente solventar el problema de las hambrunas, a tal grado que a, Borla, a Borla Norman Boulogne se le dio el premio Nobel de la Paz en 1970, cuando él era director del CILIP aquí en México. ¿Sí? Y entonces, bueno, ¿por qué? Porque él encontró las mejores razas de trigo que vieron en Bangladesh, para acabar con la hambruna que había fuerte en la India. Entonces, bueno, a partir de aquí es que, bueno, ¿por qué el gobierno mexicano le entrega al CIMI todos los recursos? Les, les dieron como eh, 1.5 millones, bueno, de hectáreas para practicar con sus eh, variedades del CIMI. Y lo que quiere hacer el CIMI es prácticamente mantener sus variedades con los agricultores eh, tradicionales para mejorar su maíz. Sin embargo, con esto prácticamente eh, qué es lo que más ha trabajado el cine son híbridos. El problema de los híbridos es que si los siembran año con año se va reduciendo los rendimientos. Tienen que comprar nueva semilla para que dé buenos rendimientos. Entonces esto crea una dependencia tecnológica. De hecho, el masagro, lo que ellos plantean de la agricultura de conservación es que asumamos una nueva eh, modalidad de la revolución verde. Bueno, tal vez ustedes no sepan cuándo llegó la Revolución verde a México, pero llegó en 1943 con la Oficina de Estudios Especiales, que precisamente empezó a hacer los estudios de mejoramiento genético de maíz y de trigo, que es el antecedente del CIMI. Y después hubo otra oleada muy fuerte en 1963 al 1970 con lo que se llamó el plan Chapingo, y el plan Chapingo era prácticamente crear los ingenieros agrónomos junto con el colegio de pobladoros que estaba ahí hecha pingo en ese entonces para crear los especialistas en genética y a través de la utilización de maquinaria, semillas mejoradas, riego y fertilizantes, aumentar la producción agrícola. Sí se lograron aumentar la producción agrícola, pero en las zonas de riego. donde tenemos ahorita la mayor producción de maíces en México de lo que consumimos nosotros? Y Sinaloa. Ahí los rendimientos de maíz son de 10, de 10 toneladas por hectárea, cuando el promedio de los campesinos mexicanos producen entre 500 y 700 kilos por hectárea, si bien les va. Entonces, bueno, la intención del CIMMYT es aumentar los rendimientos a través de meter sus semillas, pero es un caballo de Troya, porque entonces eso va a crear una dependencia alimentaria. Además, pues esto significó que se le diera todo el presupuesto al CIMIC y se le redujera al INIFAP, ¿no? O sea, una política totalmente contraria, antinacionalista, para apoyar a la investigación eh, transnacional. La bueno, el paradigma que siempre han tenido los eficientistas y los que tratan de conservar, digamos, una postura más eh, nacionalista, es que pues, la, la agricultura extensiva trae sus riesgos, o sea, la, la cuestión de los transgénicos implica uniformizar prácticamente la cuestión del maíz. Si nosotros vemos la cuestión del maíz, cómo lo siembran los campesinos en sus tierras, y por eso les recomiendo este documental del maíz en los tiempos de guerra, bueno, yo creo que hay que aclarar por qué le llamó a Alberto Cortés así a su documental. Estamos en una, en una guerra, la, o sea los pueblos indígenas sobre todo se tienen que defender de todas las agresiones que vienen de fuera y una agresión muy fuerte es que les quieren quitar su patrimonio que son sus semillas que es su maíz sí. porque ellos lo siembran en forma de mipa, lo combinan con frijol, con calabaza con otras plantas, no lo siembran solo un transgénico tiene que ir solito no, no tiene que haber presencia de otras eh, plantas para que no haya competencia y haya mayor rendimiento sin embargo, pues esto trae consecuencias negativas. Puede haber una enfermedad o puede, le puede caer una, un hongo y se va a infectar todo el patrimonio. Sin embargo, aquí lo que apunta es que la mitad de las semillas eh, sembradas en México corresponde más a las 59 razas de maíz nativas y el 25 corresponde a híbridos modernos vendidos por eh, un puñado de empresas que son las que hacen el negocio por estas semillas, que son las semillas mejoradas. Sin embargo, creo que la, no, hay una, no hay productoras de semillas nacionales, si ya desapareció de PRONACE, que debería de reproducir las semillas que siembran los campesinos, pues están en desventaja. Y entonces, hoy millones de, de, de variedades nativas de maíz, que podemos llamarles criollos están en peligro, ¿no? Y esta es una guerra real, ¿no? Porque la, la, la intención realmente es quitarnos el patrimonio que tenemos nosotros los mexicanos, que es el maíz, para aportárselo y comercializarlo. La siguiente. Bueno, esta es la, la más o menos la, cómo está la distribución de los productores a nivel mundial. Y el 60% todavía de la producción de alimentos a nivel mundial descansa en los campesinos. Si nosotros lo, lo, lo traducimos acá en México... Sí, gran parte de la, de la producción de, de, de muchos alimentos está en manos de los pequeños agricultores. Más o menos tenemos cerca de 4 millones de productores pequeños, ¿sí? que nosotros son una parte importante para el sostén de la producción de alimentos. Háblese de, de otras como el frijol, el arroz, pero también hortalizas. Entonces, pues bueno, ahí vamos a la siguiente. Y bueno, hoy prácticamente hay una tendencia a nivel mundial a que se haga una agricultura dominada por la uniformidad. Y de ahí que vienen todas estas disposiciones que vamos a ver este, enseguida con la cuestión de la ley de semillas. ¿no? Ya hasta aquí vamos a ver la presentación, ahí la dejamos. Y yo creo que ese no es el futuro que queremos, o sea, la producción masiva de pollos, la producción masiva de, de leche la producción masiva, fíjense la cantidad de tractores que utilizan para cosechar granos en los Estados Unidos, que es lo que venden a nivel mundial, o sea, porque la agricultura norteamericana está subsidiada, a diferencia de la mexicana, a partir de que entramos al Tratado de Libre Comercio, se dejó de subsidiar a los productores, a los pequeños productores de granos básicos en nuestro país. Entonces, estamos ante una desventaja, ¿no? Entonces, bueno... ...vámonos con la cuestión de los... ...por qué se quería aprobar... ...en México... ...la ley del 2007... precisamente ...para... ...porque se creó un catálogo nacional... ...de variedades vegetales... ...para poder calificar... ...las semillas... ...y poderlas comercializar... ...y circular libremente... ...o sea, la liberación prácticamente... ...del mercado de semillas... ...y entonces, bueno, de alguna manera con el retiro de la PRONACE y el, el debilitamiento del INIFAP, que ya no pudo tener un mercado natural para la reproducción de sus semillas, de que encontraban los investigadores, pues ahora tenía que competir contra las grandes productoras de semillas. ¿no? Y bueno, eh, prácticamente el INIFAP se fue decayendo de la, la inversión en la investigación, hasta, hasta tal punto que en el 2003 eh, Vicente Fox quiso desaparecer el INIFA junto con otras instituciones nacionales, pero sobre todo la desaparición del INIFA hubiera sido ya el cierre total de la investigación nacional para la cuestión del maíz y del, de, del frijol y del arroz, ¿no? Entre otras. Sin embargo, a pesar de todo esto, en el 2013 hubo una propuesta de los investigadores del INIFA para asociarse con algunas empresas. De productores de semilla para volver a reactivar el mercado, un mercado nacional de algunas variedades eh, mejoradas, obtenidas, eh, digamos, que estaban más apegadas a la cuestión de los eh, maíces que tienen los campesinos. Y de alguna manera, pues esto podría permitir, digamos, resistir un poco a los campesinos ante el embate de la liberación de la ley de semillas, ¿no? Y bueno, yo creo que no se logró del todo que se aprobara esta ley del 2007, se le pusieron muchas trabas, no se liberó totalmente el mercado de semillas, se trató de proteger al maíz, sin embargo, todavía está en discusión la cuestión de los transgénicos. O sea, a final de cuentas lo que quería esta ley es que México permitiera la libre experimentación, siembra y comercialización de semillas transgénicas con lo cual hubiera sido prácticamente un suicidio prácticamente para los agricultores mexicanos ¿no? pero bueno, sobre todo porque en el artículo 33 de esta nueva ley dice que podrá ser sancionado que trate de comercializar cualquier semilla nativa de generación avanzada, de variedades mejoradas o maíces no convencionales, como se contempla en el artículo 33, lo cual constituye un exceso, pues ya que el 75% de las semillas que se siembran en México eh, es un proceso diferente al que regula esta ley. O sea, no hay un mejoramiento genético, lo de los productores agrícolas campesinos no registran su, su, su maíz, pero si alguien registra su maíz y decir, dice, este ya es el, el maíz y si yo veo que tú sientas mi maíz, te puedo demandar. Ante esta situación, pues es una, una situación grave. ¿no? Pero bueno, eh, este es un artículo del propio Alejandro Espinosa, que resume cuáles serían las consecuencias de esta nueva ley de semillas. En resumen, se puede señalar que la nueva ley de semillas incrementa las fallas del mercado de semillas en México apoya a las grandes corporaciones y establece sanciones punitivas para quienes usan semilla pintada, porque se tiene que pintar la semilla que se va a sembrar porque, para que sepan los productores que son semillas nuevas y además el colorante a veces tiene una insecticida para que no se la coman los insectos ¿no? y bueno, pretende controlar la producción del comercio de semillas, de todas las variedades, mejoradas y criollas nativas, incluso y autoriza la repetición, la repetición de las categorías básicas y registradas, que antes no se podía hacer con la antigua ley de semillas, o sea, una vez que se utilizaba una semilla para mejorarla, no la podés utilizar nuevamente para otra, pero aquí se da indistintamente. Entonces, bueno, exige la inscripción de todas las variedades en el catálogo nacional, lo que se ve muy complicado para muchos productores y protege con énfasis el desarrollo de las corporaciones. Y presenta grandes ventajas para los pequeños productores ¿no? y entonces bueno esto tiene que ver con la ley federal también de variedades vegetales y la apta UPOM un en 1991 en el 2012 el senado de la república apro aprobó esta ley de variedades vegetales sin embargo en la comisión de agricultura de alguna manera, eh, de, de, de, del propio Senado, bueno, fue la que lo aprobó, pero en la cámara de diputados fue donde se revirtió la aprobación, porque a, a aprobar esto de la UCO 91 prácticamente era aceptar, eh, la, la, patentar variedades y genes y prohibir la derivación esencial de variedades afectando el derecho de los agricultores y por otro lado permitir la libre siembra de transgénicos o sea, nuevamente nos vuelven a atacar por aquí eh, tratando de meter esta, esta cuestión pero que fue rechazada y actualmente está pendiente la aprobación de esta ley aunque está en primera instancia aprobada por la Cámara de Senadores sin embargo no fue ratificada por la Cámara de Diputados y está pendiente entonces bueno la cuestión es de que aquí, prácticamente, la cuestión de las variedades vegetales, que no tiene que ver, pero, bueno, que sí tiene una relación con las semillas, es sobre todo permitir que eh, las variedades sean registradas de manera ya, mmm, digamos, privativa. Es una privatización de las semillas. Y esto no se puede permitir, o sea, desde, desde, desde el punto de vista porque lo que habíamos mencionado al principio, sí, la gran riqueza que tienen los 68 eh, pueblos indígenas de México, que están reconocidos como los auténticos, eh, digamos, dueños de esta riqueza genética, eh, pues se venían prácticamente amenazados ante la liberación, por ejemplo, de los transgénicos, porque si se le los transgénicos la siembra de transgénicos,